Buscaron la zona más parecida a la selva para montar un laboratorio clandestino. Alejados de la ciudad, consiguieron tiempo para reaccionar por si la policía se aproximaba. Resguardo que de poco les sirvió, lo que era un secreto a voces, llegó a oídos del Ministerio Público. Un laboratorio clandestino en medio de la región de Los Lagos, liderado por un ciudadano colombiano. Aproximadamente dos meses. Esta es una investigación que nace... ...de una información residual de otras investigaciones... ...que se estaban realizando en la provincia de Osorno... ...así que, pero eso es, también es relativo respecto a cada una de, de las investigaciones. Tal como en la serie Breaking Bad... ...tres ciudadanos extranjeros montaron un laboratorio... ...para producir clorhidrato de cocaína... ...abultándola, en promedio un kilo de droga la multiplicaban por tres... ...todos siempre por encargo. Venían a la ciudad de Osorno... ...a, como se dice en la jerga, cocinar droga ...y por lo tanto, eso se estuvo esperando a que llegaran... ...y una vez que se tuvieron los antecedentes ya... Eh, ...se pudo solicitar las órdenes judiciales de detención... ...entrar el registro de esos domicilios... ...dos domicilios en el sector urbano, en la ciudad de Osorno. Un equipo de antinarcóticos de la PDI... ...logró la detención de los cocineros... ...además de José Zúñiga... ...quien se encontraba cumpliendo una condena de libertad vigilada... ...por el delito de tráfico de drogas... ...además... ...pesaba en su contra una orden de expulsión... Si hubiese en febrero de 2021 se hubiera expulsado eh, prontamente, no habría cometido el tráfico ilícito de drogas en el 2021, en Chile por lo menos, y tampoco habría montado un laboratorio en esta región y distribuido droga a la región completa. Por ahora, la banda se encuentra en prisión preventiva, siendo el foco de atención José Zúñiga. Estando formalizado por un nuevo delito, espera la resolución a la apelación que presentó para impedir la expulsión del país. Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, el que va del año se han concretado 505 expulsiones, mientras que en abril y julio se iniciaron 631 procesos. Producto de los casos de extranjeros reincidentes, un grupo de parlamentarios anunció un proyecto de ley donde se establece que el presidente de la República debe decretar en un plazo no mayor a 60 días la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por robo, hurto o delitos relacionados a la ley de drogas. Hoy día lo que hemos evidenciado es un conjunto de acciones o de omisiones que está generando un desorden migratorio. Por ahora el proyecto de ley está a la espera que sea puesto en tabla.